Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, te invito, antes de empezar con Venus en Tauro, eh, te invito a que te eh, hagas miembro de nuestra web. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales, mira, estamos en Facebook, Centro Aprender Astro... No. En Facebook, Aprender Astrología Fácilmente. Estamos en Instagram, Aprender Astrología Fácilmente. Estamos en Telegram, t.me barra curso de astrología. Estamos en YouTube, Marcelo Cheiro Díaz, mi canal de YouTube. Tenés la lista de reproducción con todos los videos ya subidos. Este es el número 59. Estamos llegando ya casi al 20% de los videos para que seas astrólogo. Astróloga, astrólogo. Lo vuelvo a decir. Astrólogo, astróloga, astrólogo. Eh, bueno, y te invito también a que te sumes a nuestra gran comunidad en nuestra propia página del Centro Aprender Astrología Fácilmente, se llama así, acá abajo la tenés, Centro Aprender centroaprenderastrologiafacilmente.com y te puedes hacer miembro, es todo gratuito, tiene también si querés hacer una colaboración para ayudarnos a mantener toda esta enseñanza, pero eso es si podés, si querés, si tenés ganas y no no importa, igualmente vas a recibir lo mejor de cada uno de nosotros los que componemos el CAF bueno, vamos con Venus en Tauro para no demorarnos tanto eh, Venus te encontrás con una carta con alguien que nació eh, con ese Venus en Tauro y vos decís, ¿cómo será? bueno, seguro que es afectuoso seguro que es estético y seguro que es Tangible, sí, que eh, tangible. Ay, a ver estas palabras que pusieron Este, yo cada una de estas cosas estoy leyendo lo saco de este manual que lo puedes tener en pdf gratuitamente eh, entrando a la página en la página está lo puedes bajar de la página centroaprenderastrologiafacilmente.com ahí vas y tenés dos posibilidades una es comprarlo eh, a través de lulu.com eh, o eh, bajártelo gratuitamente desde la página en pdf bueno tangible que eh, o sea les importa o todo lo que sea tangible todo lo que se pueda tocar todo lo que se pueda eh, sentir es lo material sí eh, mientras que en las sombras este venus en tauro lo va a hacer celoso en vez de afectuoso lo va a hacer celoso lo va a ser intangible, siempre va a estar buscando a ver dónde le falta y muy ávido de cosas. Así que bueno, eh, nada, los espero mañana, claro que sí, como todos los días con estos videos short, no quiero que se hagan de más de tres minutos y siempre se me va el tiempo, con Venus en Géminis. Eh, una aclaración que no les hice hoy, perdón. Venus en Tauro está en uno de sus domicilios, entonces actúa con mucha fuerza, el otro de sus domicilios de Tauro es Libra, ya vamos a llegar con Venus en Libra, pero acá actúa con mucha fuerza, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes y hasta mañana.